...en esta postura ¿no?... Sí. ...en directo... ...desde... ...la puerta del Cine Rex... ...en otra concentración más en defensa... ...por un Cine Rex vivo... ...hola, buenas noches... ...a todo el mundo... ...que al final se ha animado esto... ...y estoy viendo que hay una cantidad... ...respetable de, de público... ...yo me alegro mucho de ello... ...y todos los que estamos aquí... ...y somos un poquito la los constantes en este asunto los alegramos doblemente. Bueno, estos últimos días han sido muy, muy intensos de noticias buenas, de noticias buenas para el cine REX. Como bien sabéis, a raíz de la de la entrega de, de premios Goya, a la entrega de premios Goya barrido, es decir, algún problema, un infiltrado. Bueno, hoy rompiendo una tradición, no va a empezar nuestra compañera Fira, como veis, eh, a abrir el fuego dialéctico, sino que voy a ser yo. Y estaba diciendo eso, como hemos tenido muy buenas noticias así que parece ser que se van encadenando muy buenas noticias una con otra, ¿vale? Y además muy seguidas. Bueno, simplemente una cosa, eh, hemos estado escuchando una, una amenización musical mientras iba llegando la gente. Esta amenización musical es parte de la banda sonora de una película que se llama Orfeo Negro. Es una película de 1959 que se rodó en, en Brasil, concretamente en Río de Janeiro. Eh, la rodó un director francés que se llamaba Marcel Camus. Y el traer hoy aquí esta película es ni más ni menos porque estamos en fechas carnavalescas, como bien sabéis. ¿no? Y el, si hay una película en la historia del cine que transcurre y en la cabeza hay una referencia explícita al Carnaval, esa es Orfeo Negro. Ha habido otras, otras aproximaciones en el cine al Carnaval, pero digamos han sido secuencias en diversas películas. Estoy recordando, por ejemplo, en un americano, en París. Eh, es decir, pero como, como tal, como película, digamos, íntegramente desarrollada en el Carnaval, Orfeo Negro. Orfeo Negro es una, esta película parte de un texto teatral que se, se ...se escribió y representó unos años antes... ...y que se, llama, se llamaba Orceo da Conceição. Esta pieza teatral estaba escrita... ...por dos grandes de las grandes figuras... ...de lo que en breve sería la, el movimiento... ...Bossa Nova Brasileña. Me estoy, me estoy refiriendo a Vinicius de Moraes... ...y Antonio Carlos Jobim. Son dos de los, probablemente los fundadores... ...de este, de este movimiento musical... ...que eh, partiendo de, la, de una tradición de música... ...como era la samba, que era la música popular de allí... de eh, ...sobre todo de río de Janeiro, de los cariocas... ...pues hay una evolución, una serie de mezclas, jazzísticas, etcétera... ...que eso sería muy complejo... ...aquí está nuestro amigo Seba, que cuando él puede, puede abundar en esto... ...que yo estoy diciendo ahora... ...y esto desemboca en la bossa nova... ...luego hay una serie de figuras que se van incorporando... Eh, ...como puede ser Joao Gilberto, ...como Luis Bonfá, que ha tocado la guitarra en, en el último tema que hemos escuchado... Eh, ...es decir, esta película de alguna forma... No es la que inicia la bossa nova, pero sí, digamos, la que la consagra y, sobre todo, la que la, la da a conocer internacionalmente. Posteriormente a ella se van a sumar intérpretes de todo, de, del resto del mundo, eh, grupos de jazz, solistas de jazz, eh, cantantes como Frank Sinatra que incluso tiene grabado algún, algún dueto por ahí con Antonio Carlos Jobim. Y la película, lo que recrea es un antiguo mito. ...que ya aparece en la literatura, en la, en la, en la mitología griega... ...que es el mito, el mito de Orfeo... ...en este caso es Orfeo y Eurídice... ...son los protagonistas de la película... ...y aquí se narra, digamos... ...en clave, por supuesto, contemporánea... ...en los carnavales de Río... ...se narra un poco lo que es este mito, ¿no?... ...Orfeo, que como bien sabéis es un poco el patrón de, lo, de la música... Eh, pues, pierde a su mujer, a su amada, Eurídice... ...y entonces desciende a los infiernos, a Hades... ...a rescatarla de allí utilizando también sus poderes mágicos que los, tra los transmite a través de la música. ¿no? Entonces el argumento de la película básicamente es esto, es la recreación de ese mito y el tono, el, o sea, digamos, la música en la película es fundamental. Toda la música está trufada, de esta música de la bossa nova. Hemos escuchado tres temas, el primero es justamente el que abre la película que se llama A Felicidades, que lo compone Antonio Carlos Llovin y lo interpreta Joao Gilberto Esto aparece en los títulos de crédito iniciales se ven, eh, digamos, la, la, lo que es la base de las favelas de Río de Janeiro con el corcovado de fondo y se ve pues, a la gente de ahí, la, la, los habitantes de las favelas, hay una comparsa por allí. Esto es importante lo que voy a decir. Hay una comparsa que está tocando música carnavalesca, esta a la que hacíamos alusión, y seguidamente esta comparsa se va yendo y va entrando ya esta nueva música que es la Bossa Nova. ¿eh? Hay una transición en la propia puesta en escena de la película musical. Música, digamos, tradicional, más antigua, música nueva, ¿de acuerdo? Bueno, la película tuvo muchísimos reconocimientos y pues es una película y es una banda sonora que yo creo que recordamos todos. Estos son los tres temas principales, el principio, el final y luego el tema Mañá de Carnaval que aparece en medio y que es también un tema muy conocido y recordado. Bueno, si, si Seba quiere añadir algo al respecto... La, la música, todas las músicas en realidad son, son fusiones de, de, de, de muchas culturas y de, mucha, eh, de muchos siglos. ¿eh? Entonces, eh, efectivamente, hay un gran contraste entre la, entre la samba, que era la música más popular brasileña, y la bossa nova. Creo que era yo y Gilberto que decía que la bossa nova se había hecho para no molestar al vecino de al lado. Esa forma tan sutil la percusión tan sutil, ¿no? Como la samba, que es salvaje, para bailar, para bailar, o sea, ¿no? es para bailar, es para bailar. la cosa no va para disfrutar, ¿no? Para escuchar, para bailar tranquilo y tal. Pero creo que fue Caetano Veloso el que desveló, desveló un, un asunto hablando de, de, lo, de lo que es la mezcla de la música, ¿no? Igual que el jazz ha absorbido a todas las culturas posibles, eh, eh, la, la música brasileña también. Entonces, Caetano Veloso en una entrevista hace ya muchos años vino a decir que cuando escucharon a Chet Baker Chet a Chet Baker, Chet Baker cantar, su forma de cantar allí en Brasil tuvo un impacto tremendo. Entonces, esa forma que, de, de cantar la bossa nova que tienen los brasileños los, los pioneros de, de la bossa nova digamos que están un poco no copiando, pero sí emulando a Chet Baker, la forma de cantar de Chet Baker. De hecho, Chet Baker no había estado nunca en Brasil y poco a, poco poco antes de morir dio un concierto en Brasil y lo recibieron allí como un héroe. Porque fue importantísimo para la, para, la, para la, esa forma de cantar. Claro, la bossa nova y el jazz están muy unidos también, se han hecho se han hecho muchos encuentros así estangué, bueno, todos todo los grandes jazzistas han tocado a bossa nova. Pues nada más, solamente quería apuntar eso. Muy bien. Yo ¿No sabía que... ¿Por qué ha parado? Si no sé. <risa> Por cuestiones de tiempo. Magnífico. Palabra de Sebastián el, Montejar Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un audio ahora, pero es de las palabras que produció León Siminiani y seguidamente fila oh, oh, que está deseando ya entrar no, no, a, a matar, a leer el texto como de León Siminiani, los va a leer el el texto que nos ha enviado a la plataforma texto de Apoyo de León, pero primero tenemos el audio por ahí dispuesto decirle vamos a verlo. Esto sería minuto y medio aproximadamente que fue lo que la sorpresa agradable que nos llevábamos mientras escuchábamos o presenciábamos eh, la ceremonia. Yo ceremonias. trato de llevar Este corto eh, habla de la importancia que en nuestra vida tienen los espacios, las calles, las casas. Eh, y está construido sobre la idea de que los espacios, eh, tienen, contienen memoria emocional y, y nos conforman como somos como personas en mi vida eh, los espacios más importantes que yo recuerdo han sido las salas de cine particularmente cuatro cines de España el cine Cosca el cine, Santander, el cine Capitol de Santander el cine Florida Blanca y el cine Rex de Murcia los cuatro cines hoy han desaparecido pero yo, permítanme que les dedique este premio a todas las personas que están al otro lado de la pantalla y a todos los que estáis aquí, que a pesar del de cosmos plataformático en el que estamos sumidos y al que tanto le debemos, seguimos llevando a nuestros hijos al cine. Eh, yo trato de llevar a mi hija Laura, que probablemente no esté viendo esto ahora mismo, porque esté haciéndose con su abuela un maratón de Ladybug, pero... Eh, tal vez algún día cuando Laura veas este, este momento te darás cuenta de que mi forma de llevarte al cine de que llevarte al cine fue la mejor forma que encontré para transmitirte mi amor infinito. Muchísimas gracias. Bueno, pues no solo, no solo hizo esta maravilla de llevar al Cine Rex el otro día en, en la Gala de los Goya, sino que ha sido tan amable que a pesar de estar eh, muy ocupado, porque está en pleno rodaje, eh, nos ha enviado un, unas palabras ¿no? de, de ánimo. Y entonces dice, compañeras y compañeros amantes del cine REX. Cuando hace un par de días me contactó Agustín Romero desde la plataforma REX Cine Vivo, no podéis imaginar mi sorpresa. Para los que no me ubiquéis, bueno, nosotros lo tenemos totalmente ubicado, pero bueno, voy a leerlo no, eh, tal cual, lo ha escrito. Soy el cineasta que hace unos días, al recoger el Goya al mejor cortometraje de ficción, ...por arquitectura emocional... ...1959... ...por cierto que os lo recomiendo muchísimo... ...está en filming, ...no sé si en más plataformas... ...pero es muy bueno... ...quiso hacer un homenaje expreso... ...a los Cines Rex y Florida Blanca... ...a los que tanto debo... ...mi amor por el cine... ...y la voluntad... ...desde la más temprana juventud... ...de hacer películas... ...en ese momento... ...dije que el cine Rex había desaparecido. Craso, error. No conocía vuestra lucha. Me disculpo por ello. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo... ...para dar voz desde esa ventana... ...a la existencia de vuestra iniciativa ciudadana. Iniciativa que no puede causarme mayor alegría y a la que ni qué decir tiene, me sumo desde ya. Permitidme compartir mi admiración y aplauso por la lucha de estos años que espero culmine en la creación de una fuerza suficiente para que bien desde el ámbito público, el privado o una mezcla de ambos, el CineRex vuelva a abrir sus puertas como un espacio accesible de encuentro para la ciudadanía y cultivo del amor por el cine y su ritual en el seno de la ciudad de Murcia. Ojalá este impulso nos permita también conseguir no solo la reapertura del REX, también la construcción de una solución que dé accesibilidad a personas con problemas de movilidad y a miembros de la tercera edad, mis padres entre ellos, que aunque se niegan a renunciar al disfrute de ir al cine en la ciudad, asumen la subida de las escalinatas de Centrofama como un reto físico fuera de sitio en una ciudad tan amable para el paseante como Murcia. Os mando un abrazo fuerte. Nos vemos muy pronto en el cine. León Siminiani. Bravo. Bravo. ¡Bravo! Vivo. ¡Cinerex vivo. ¡Cinerex vivo. Vivo. Vivo. Vivo. Vivo. Vivo. Vivo. ¡Vine Vivo. Vivo. Vivo. Vivo. Vivo. Bueno, yo digo la verdad, estamos de suerte. La verdad es que la respuesta de León Siminiani, yo creo que incluso que incluso no, y empiezo por ahí, ha superado hasta las expectativas que nos podíamos haber creado. Lo digo sinceramente. Sí, sí. Sí, sí, porque en una gala tan importante... Por favor, ¿no? ¿no? Y, luego de, y después... Y después que que está... esa, esa carta debería publicarse. Claro, vamos, sí. vamos a ello. Estamos. Aquí. Es una pena que la gente no sea consciente de, de que tenga que venir él a reivindicar el cine res y, y, que, y que aquí, te, por parte de la ciudadanía, no se vea una respuesta más contundente, ¿no? Porque aquí tenemos fuerza, una fuerza moral y energía, ¿no? Yo he venido cuando he podido, pero me siento parte de la causa también, ¿no? Y, y me parece alucinante que tenga que venir un, un señor, un, un señor Santander que vive. de Santander <risa> para, para reivindicar el, el detallazo que tuvo en la gala de los Goya y, y, y con esta esta carta ya se ha coronado totalmente. Ya ha coronado o sea, totalmente. Entonces yo creo que hay que, hay que darle mucha publicidad estamos a esta carta. Ella, estamos, estamos en, en ella. Ella una cuestión murciana, porque su, su madre fue profesora aquí en esta ciudad. Ah, sí, sí, y entonces, su, su niñez, su juventud, también la ha vivido en Murcia, claro, sí, sí, sí. en el cine Rex. Evidentemente, no, no habla de eso, solamente de oídos, sino que él mismo sí, ha sido... Eh, eso es lo que he supuesto. Una, yo, una ¿no? ¿Tiene estudio? aquí estudio. familia? ¿Vive todavía una hermana sí, suya? Sí, tiene una hermana. Pero quiero decir que esto, es lo, que, lo acaba de decir tú Seba vamos a ver, hombre, como decía el maestro de periodistas y escritor y poeta Manuel Alcántara, lo que de solía decir de, de, tan, de tarde en tarde, eh, siempre hay gente dispuesta a acudir en el auxilio del vencedor. Siempre. Lo difícil es cuando el vencedor aún no es vencedor. Y esto no se, no se trata de tirar las campanas al vuelo. Estamos trabajando, pensemos que puede venir a Murcia un día de estos o un mes de estos. Pero bueno, lo dejamos ahí y la nota muy bien. Por supuesto, Sebas, vamos a hacer que esto vaya corriendo, porque está recién traído, está recién sacado del horno. La ¿sí? gente tiene que conocer, claro. Claro, claro, que sí. Una cuestión que quería significar es. Sí, sí, por favor. Una cuestión que quería significar es que hay una mujer que todos conocemos, que en su colegio mayor era ese que está ahí detrás, detrás del Cine Rex, Rosalén. Ah, claro, no, Rosalén eh, va a recibir el premio de, como alumni ilustre de la Facultad de Filosofía el próximo día 8 de marzo, aquí en Murcia. Ah, el Día de la Mujer. Por lo tanto, podíamos también Venía, abordarla. Claro, claro. el día 8 de marzo. ¿No, en el colegio, no? no, no, no, en la Facultad de Filosofía fa de, de, de Psicología en el Espinardo. Ah, arriba, arriba, claro. De filosofía. Y bueno, eh, su juventud, cuando, mientras estaba eh, haciendo méritos para, para ser esa ilustre alumna, pues fueron desde ahí, desde este colegio mayor que está aquí detrás. Pues, pues estoy segura que Rosalén no tendrá ningún problema en sumarse a esta causa tan noble. Y también decir a favor de ella que... Eh, ella actuó en la fiesta de la calle un año antes de ser tan famosa ¿no? pero en la fiesta de la calle que hacíamos con personas sin hogar ella vino un año a actuar allí vamos altruistamente eh, eh, en, en apoyo y solidaridad con las personas más excluidas con lo cual eh, seguro que viene a, a defender una causa tan noble y que aunque dicen perdida estamos convencidos y convencidas de que no va a ser una causa perdida estamos convencidas de que algunos ideales y proyectos a veces son muy nobles y elevados pero al mismo tiempo parecen inalcanzables sin embargo nos pueden llamar de todo, ¿no? traficantes de sueños porque soñamos con que este cine Vuelva a abrir sus puertas, nos pueden decir que somos utópicos, nos pueden decir muchas cosas. Pero sobre todo estaremos siempre aquí defendiendo que haya un colectivo tan importante como todas las personas con movilidad reducida que pensamos que tienen el mismo derecho que tenemos todas las personas a disfrutar del cine en condiciones dignas y que hoy por hoy les han dejado sin cine. Y que por eso, aunque solo sea por eso, vendremos cada 15 días aquí a esta puerta a reclamar que esta puerta, esta puerta del cine, se abra de nuevo. Y eso es lo que defendemos y lo que vamos a defender. Y ahora que se acercan eh, de nuevo elecciones, les decimos a todos los partidos que tengan claro que defender esta causa... ...es defender una causa noble y una causa justa... ...porque además de eso estamos hablando de un edificio que tiene más de 100 años... ...y que creemos que hemos perdido un montón de edificios ya de nuestro patrimonio... ...y que pensamos que se deben defender... ...y también, como muy bien nos ha dicho León... ...defender nuestra arquitectura emocional... Defender cuántas emociones hemos vivido aquí dentro de este cine y que eso nos acompaña y que queremos que acompañe a nuestros niños y niñas y que no queremos que nuestros niños y niñas tengan que asociar ir al cine con el consumo y que defendemos, al defender el cine Rex, defendemos un tipo de ciudad, un tipo de ciudad amable, un tipo de ciudad humana, ...un tipo de ciudad accesible, un tipo de ciudad de la que nos sintamos orgullosos y orgullosas... ...porque estaremos todos los colectivos y todos podremos venir al cine... ...y también estas personas, cualquiera de nosotros alguna vez, como nos dice muy bien Angelita... ...podemos acabar en una silla de ruedas y no es justo que no podamos ir al cine... ...y lo decimos así, muy alto y muy claro, que venimos por nosotros pero por ellos y ellas. Y para nosotros es una causa muy noble y muy justa. Y ojalá la ciudadanía de Murcia tomara conciencia y nos acompañara aquí. Y también es defender eso, un modelo de ciudad. Y nuestra arquitectura emocional, como muy bien nos han dicho este gran eh, director de cine. Gracias. Palabras de Fina Bueno, hoy eh, no vamos a hacer el paseo, con lo cual abrimos ahora un turno de palabras. Iremos dando también alguna información nueva, pero sobre todo lo que queremos es participación. Así que abrimos un turno de palabras para que entre todos y todas, por ejemplo, pues pensemos qué podríamos hacer para que viniera más gente o no sé, lo que se os ocurra, que podamos traer aquí. Sí, yo lo que pienso es que es darle la yo más atrás. Eh, o sea, planificar qué se puede a este a los dos planificar ya qué se puede hacer con el cine No solamente hacer películas, hacer lo de esto que hacen de ópera, de, de baile, pero más cosas. O sea ...que yo he venido y he estado viniendo mientras estaba abierto... ...y a veces habíamos muy poca gente... ...entonces también darle, o sea, sugerir... ...otras cosas que se pueden hacer, como conferencias... ...como mmm, para personas mayores, para personas con alguna cosa... ...hacer más cosas, o sea, que se vea que tiene muchas posibilidades... ...eso darlo, o sea... Mm, ...crearlo y dar darlo ya, o sea, decir ah, hay que grabar el cine... ...y luego vienen cuatro, que yo he venido a veces con cuatro... ...entonces mm, ser más realista y a lo mejor que haya tres días de cine... Eh, ...un día o dos que esté cerrado... ...y luego otras actividades paralelas a todo esto que tú estás diciendo... ...o sea que todas las personas necesitamos orientaciones, etcétera... ...eso es lo que yo creo que también darle ya una planificación... ...como decir, no, es que vienen cuatro... No, pero hay otras cosas y planificarlo de forma. Dos días a la semana cerrada, alterna o como sea. Y los otros días con esto, con lo otro, con lo otro. Una planificación larga que se vea que sí puede ser rentable. Y luego lo que no se cumpla del todo, pues a veces, los servicios sociales para ayudar también. Vale, gracias. Gracias, muchas gracias. Venga, más ideas. Concha. ¿Quieres hablar algo? La verdad es que yo apoyaros en lo que pueda, cuando puedo venir, pero tampoco doy crédito a que no estén participando aquí determinadas entidades, que yo sí las invitaría de nuevo a apoyar esta cuestión. No entiendo que no esté Fandi, que no esté el CERMI, que no estén tantas asociaciones de personas con discapacidad física y no física porque hay muchísima gente con discapacidad intelectual que va en silla de ruedas. Sí, sí. O sea que no hablemos solo de FANDIF, hablemos del CERMI que es responsable a nivel regional y hablemos de todas esas entidades. Yo pienso que deberían de estar también apoyando aquí y me, me duele un poco, la verdad, cada vez que vengo no ver a ninguna persona porque pienso que el movimiento ciudadano y la participación también está en apoyar este tipo de cuestiones. Y por lo demás, pues... Lo único que se me ocurre, pues es eso, seguir y no desanimarnos, nada más. ¿Más nos duele a nosotros? Pues sí, me lo imagino. Manos... Sí. No, si no quería no, decir que eso. Que nos duele más a nosotros ver claro, sí. nuestros superiores cómo se... ¿Se ¿Cómo la van se alejan? Manos, ¿no? ¿Cómo no hacen nada? ¿Cómo no, no, no nos ayudan? ¿Cómo no lo ven? No, ellos viven a, nuestro, a costa de nuestra... De... De, de vuestras emociones. cuotas, de lo que sean, y, y no hacen ningún caso de, de nuestras bien. necesidades. Otra oportunidad a la administración y a las asociaciones. Otra oportunidad. Ahora que vienen las elecciones. Ahora, ahora he dicho. He dicho. A ver. Muy bien, más, más palabras. Muy bien. A ver, ¿me dejó? sí. Mira, os comento, vamos a combinar la, el turno de micrófono abierto con noticias así también, a ver si hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra, contra tanto sin vergüenza ¿Eh? ya que estamos aquí vamos a dedicar unas palabras mira, Angelita dice que sí, que sí, que sí con, con, la, con la cabeza mira, os quiero hacer un comentario que lo está mirando eh, mientras venía para acá en octubre del pasado año en Sevilla salió la noticia en prensa suspende no, perdón. Salió la noticia el cine Cervantes cierra definitivamente tras no superar el, el impacto de la pandemia. Eso fue una noticia de octubre. En enero nació en Sevilla la plataforma Cervantes es Cine. Pues hoy hay una noticia que es suspenden el, de, el desmantelamiento del cine Cervantes, el más antiguo de Andalucía. O sea, que sí se puede. Sí se puede. Los argumentos son siempre los mismos. No es rentable, bla, bla, bla. Pero al final, cuando hay una lucha, cuando la gente no solamente está en un apoyo latente, sino que se manifiesta, se organiza y lucha, al final sí se logra. Y este es un ejemplo. A raíz de de las palabras de León Simeñani, también nos han contactado de otros lugares de España que han luchado y también han vencido. Entonces, lo vamos a ir comentando aquí para poder aprender también de otras, de otras luchas. Pero yo os animo a que animéis a la gente para que luche tanto en las calles como en las redes sociales, como en WhatsApp, porque, por ejemplo, León Simeñani decía que qué lástima de no haber conocido antes esa lucha porque lo habría mencionado en los premios Goya y eso es en parte una responsabilidad nuestra que tenemos que hacer que la gente lo sepa, entonces tenemos que hacer visible esta lucha tanto en Murcia como más allá y tener en cuenta eso, iremos ampliando esta noticia, la comentaremos, la publicaremos, pero que al menos recientemente, noticia en octubre, desmantela el cine, nace una plataforma en enero Cervantes es Cine y hoy la noticia que el Cine lo han recuperado. Ahora, a ver, unas palabras. Paco, por ejemplo, que siempre tiene algo interesante que contar y mientras otras personas no voluntarias también vamos a hablar. Venga, Paco, a ver. y sí, voluntaria. Venga. Bueno, yo voy a decir lo, lo de siempre. Que una ciudad... Gracias, Paco, por decir lo de siempre. Oh, toma. Siempre que una ciudad sin, sin comercio no es ciudad. Que una ciudad, cuando llegamos allá de noche, vemos las luces y de, de lejos decimos qué bonita es. Pero cuando acercamos a ella vemos las calles vacías. Entonces, no es ciudad, más que ciudad dormitorio. Igual que en América, en otros países, le, con, la conquistamos. Entramos a unos pueblos y eso lo... Pues Cristóbal Colón conquistó pues a los indios o los, o los habitantes de allí, los centros comerciales, a través de la política nos conquistan, crean luces de colores, grandes focos de atracción, y esos focos de atracción nos sacan de nuestra ciudad y se pierde lo que es la vida, la convivencia de, del ciudadano con sus calles. Al final las ciudades se convierten solamente en zonas turísticas a tal extremo que son tantas turísticas que llegan otras ciudades que dicen que ya no los quieren, como Barcelona, Palma Mallorca. Aquí en Murcia se ve que queremos una ciudad de turismo, porque queremos quitar eh, las herramientas que tenemos al comercio para trabajar, como es el coche, sin darle otra optativa, como puede ser aparcamientos o como puede ser una, un servicio público sostenible, gratuito, cercano de autobuses. Pues eso, lo, el repetir de que hay que cerrar los centros comerciales los domingos y festivos, es una política que es progresista, no es una política de derechas, porque la derecha en concreto lo que dice que es una libertad económica, sin embargo el progresismo, que puede ser PSOE y toda esa izquierda, es una, una libertad política, pero cuando llegan a coger el mando, la varita mágica del un ayuntamiento, se olvidan del ciudadano y al final se apoyan más que a, al capitalismo puro y duro. ...un capitalismo que se necesita... ...porque el Cine Red no puede ser un nuevo museo... ...el Cine Red debe ser... ...un cine abierto como cine... ...si no, por supuesto que no lo tienen... ...que siga como cine, siga como estando... ...y un museo, pero habría que luchar... ...por una ciudad más... ...con más movimiento... ...que es una pena que todos los, los comercios del entorno cierren... ...aquí un comercio que tenemos los abrigos de visón... ...pero aquí dental... ...aquí juegos... ...allí cerrado... ...hay un supermercado en pequeño las tiendas desaparecen y eso no es bueno. No sé lo que habremos que hacer con este movimiento de que estamos aquí, que es bueno que no hay que perderlo, constancia, coherencia, entidad, convivencia y cultura para que esto que el Cine Red siga vivo. Gracias, Paco. Un aplauso para Paco, que Paco tiene una lucha constante en muchos ámbitos y todo por tener una ciudad, como él dice... ...para las personas, una ciudad para las personas... ...a ver, venga, sí. palabras por aquí... ...María, venga. Sí, yo quería decir que hoy cada vez más... ...cada vez más tenemos más conciencia de la necesidad... ...de que las personas con movilidad reducida... ...tengan la edad que tengan... Eh, ...y con otro tipo de discapacidades... ...creo que todos tenemos conciencia... ...de que estas personas tienen que hacer una vida normalizada y por normalizada, entra la cultura. Entonces, lo que no podemos es plantearnos que por intereses económicos fundamentalmente se hagan eh, se lleven los centros de cultura, como son los cines, allá donde Cristo perdió las sandalias y allí no van a poder ir esta gente, salvo determinadas personas que las puedan llevar. Entonces, eh, el tener la posibilidad de que dentro de la ciudad podamos tener espacios culturales que den posibilidades a estas personas que tienen mm, sus capacidades reducidas para poder, hacer, mm, poder desplazarse sin problemas, pues oye, esto es algo necesario. No estamos pidiendo, eh, yo qué sé, algo que se nos ha ocurrido. Esto es necesario porque es cultura y la cultura forma parte de la sociedad. Es así de claro tengan, la edad que tengan o tengamos y las condiciones físicas o intelectuales que tengamos forma parte de la sociedad. No podemos dejar la cultura en manos del dinero, en manos del capital, porque entonces deja de ser cultura, se transforma en lo que tenemos, subes a la nueva condomina y hay lo que hay. Entonces no nos engañemos. Esto hay que reivindicarlo, seamos cuatro, seamos tres, seamos cuarenta, seamos tres mil. ...hay que seguir reivindicando hasta que nuestros... Eh, ...los que organizan, los que mandan, los que manejan... ...esto, el dinero y, y, y las condiciones... ...accedan a que este espacio... ...siga siendo un espacio de cultura para todos... ...eso es lo que yo quería decir. Eh, bueno, eh, eh, compis... ...hoy me tengo que ir un poco antes... ...entonces sí quería decir una cosa... Y es, desde aquí hago, eh, un, de nuevo, hacemos una llamada a, a este ayuntamiento para que reciba la plataforma de cine Rex Vivo. Y decimos que si no pueden comprar el cine como nos hacen llegar, bueno, pues no se puede comprar, pero que se reúnan con nosotros y que veamos... Con, con todos los abogados que ellos tienen, especialistas en Derecho y en Derecho Administrativo, cómo podemos dejar blindado el cine para que no se pueda dar un cambio de usos, porque eso es lo fundamental ahora mismo. El otro día salía en la prensa ante ayer que estaba esto en stand-by, pero no está en stand-by por algo que está haciendo el ayuntamiento, Está en stand-by porque la propiedad no ha pagado, fijaros lo que es, las tasas del BORM. Que no sé lo que supone, pero para una propiedad que tiene tanto, supongo que, que es algo anecdótico. Entonces, lo que sí pedimos es que se reúnan con nosotros para explicarnos cómo vamos a dejar este cine protegido, para que dé igual quién está quién esté en el poder y el cine esté protegido. Ahora mismo tiene una ficha que dice que permite el espectáculo. El espectáculo quiere decir que se puede hacer cine y teatro. Y eso es lo que nosotros y nosotras queremos, que se siga haciendo cine y teatro. Y pensamos que se puede hacer de muchas maneras para que sea rentable, para que sea rentable y darle cabida a muchos colectivos y que, y que cumpla una labor social. ...y este cine puede cumplir una labor social. Y bueno, pues os dejo animaros a participar... Eh, ...deciros que nuestra caja de resistencia... ...pues está ahí, que es muy importante... ...que en la medida que podamos... ...animemos a nuestros amigos y amigas... ...y a nuestros familiares a que vengan aquí... ...la próxima concentración será el día 9... ...el día después del Día de la Mujer... ...que también estaremos ahí en esa manifestación... Y también llevaremos la pancarta del Cine Rex, <ríe> si ¿Sí, no, puede ser, y, y animar a todo el mundo a, a que el día 9 esté aquí. Y, y también a que pidamos que económicamente, sea con chapas o sin chapas, eh, se apoye a esta noble causa porque eh, vamos no tenemos, por supuesto, ninguna subvención de ningún tipo y tenemos que hacer muchas cosas. Y sobre todo porque vamos a dar el paso de tener a un abogado para que nos lleve la defensa del CineRex y, y nos cobra 500 euros. Y entre todos y todas, pues, lo tenemos que conseguir. Bueno, un beso, os dejo y, y seguid, que hay mucho que hablar. Gracias. Ideas, sugerencias, alegatos que podamos hacer aquí hoy y que lo podamos pensar para los próximos días. Venga. No hay premio, no hay castigo. Eso eh, ayuda. Vente por aquí. No, yo solo digo que también como sugerencia... Ya que Murcia se propone como una ciudad sostenible y ha hecho un gran esfuerzo por intentar ser una ciudad más verde, arreglar sus calles, en fin, en eso está el ayuntamiento, pues recordar que a este cine venimos todos andando y no cogemos coche. por lo menos los de la ciudad, los de pedanías, si tienen buenos sitios para aparcar cuando lleguen a la capital, pues también podrán venir. Pero si ya los que vivimos en la ciudad también tenemos que irnos para ver una película fuera, pues me parece muy absurdo. Si estamos hablando de una ciudad ecológica que va a intentar que no, que no hayan tantos humos, que no haya tanta contaminación, por ahí también pienso que tiene que haber una, una implicación desde esa perspectiva. Tu nombre. Concha. Concha. Concha. Muchas gracias, concha. A ver, más palabras. Concha, pero yo, sí, es que aquí hay varias conchas. ¿no? Eh, Está concha la villa. Un moñino, vente por aquí. Bueno, yo hablo poco, se... Venga, buenas noches. Acércatelo como si te lo comieras. <risa> buenas noches. Mm, como si te lo comieras. Así. Ahí. Vale. Perfecto. Buenas noches, y lo que yo quiero decir es que me integran en este grupo. Es un grupo humano que vale un huevo, hablando en plata, y que estoy contento. ...y quiero colaborar en todo aquello que lo, que lo que sea posible... ...la idea que yo tengo sobre esto es sencillamente... ...que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de, del cine... ...es decir, tiene que comprarlo... ...la propiedad tiene que pasar ahí... ...a mí no me importa que digan que no hay dinero deje de haber... ...el problema está en que él se quede con él... ...la propiedad ya pasa a titularidad pública... ...es un bien nuestro protegido por todos los ciudadanos... ...y si falta algún dinero, pues de alguna forma que se busque... ...se acomode y que las decisiones que podamos tomar... ...las organizaciones sociales en función de lo que queremos... ...que esto sea, pues que se que se haga y nada más. Yo creo que por ahí tendría que ir la cosa. Titularidad pública, que sea del ayuntamiento... ...porque al ser del ayuntamiento también es propiedad nuestra... ...es patrimonio nuestro y siempre siempre tiene el ayuntamiento... ...con el cine un aval ante cualquier cosa. Pues buscar un poco de dinero para reparación y el acomodo... Sería estupendo. Y luego consultar con, lo, con todas las asociaciones culturales que nos permitan ente, eh, discutir y ver qué hacemos con esto, a qué tenemos que atender y que eso se haga de tal forma que no haya nunca, nunca un conflicto. Yo voy por ahí, no voy por otro sitio. Gracias, Moñino. A ver. Claro, sí, Dame. Ahí, ahí. Buenas noches. Yo quiero hacer una cosa que se me ocurrió ahora mismo. Estamos con los fondos europeos que tienen un nombre muy raro que yo no puedo pronunciar. Y es para varios años. Estamos con el proyecto de movilidad, de, no, de contaminar menos y de guardar para todo el mundo. Las personas que van como en silla de ruedas no pueden ver el cine. ¿Saben ustedes por qué? porque los colocan delante de las primeras butacas y tienen que estirar el cuello como si fueran jirafas para poder ver la pantalla, que al final se tienen que salir porque no pueden ver la película terminar Entonces, yo desde aquí hago una propuesta. Pedirle al Ministerio de Cultura que se arrasque un poco el bolsillo y entre la comunidad hormona, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento... Compre este edificio y sea para todos. Carmen, ahí queda tu idea, tu aportación. A ver, más aportaciones, más ideas. A ver, que no es cuestión de darle el trabajo hecho aquí a, lo, a los políticos o a la empresa, pero lo que se os ocurra que, po, que podemos hacer, ¿no? O, lo, o, o Antonia, lo que se os ocurra que podamos hacer. Nosotros, para me darle darles esto darles más. Una ¿Eh? ayuda a darles ideas, ideas estupendas. Si sí. ellos no tienen ideas, pues nosotros se las damos, que son maravillosas. Las ideas que les estamos dando. Bueno, desde luego, siempre. Aquí. Claro. Muy bien. El otro día me, me comentaba Angelita, mira, Angelita, tú me comentabas el otro día que me decía: las personas que tenemos pues más dificultad para desplazarnos somos las que más queremos movernos precisamente porque tenemos esta limitación. Y es cierto, hay personas que, pudiendo caminar, pues ven el cine en una pantalla de 5 pulgadas, en el teléfono, ¿no? Una cosa que, que oye. Y, sin embargo, las personas que más les cuesta desplazarse, en vez de decir, pues yo veo el cine en una pantalla de 5 pulgadas, quiero ver el cine y disfrutarlo en una inmensa pantalla en una sala cinematográfica. Entonces, muchas veces pensamos que... Eh, que las personas aprovechamos todas las oportunidades que tenemos, y no es así. Cuando estamos limitados es cuando queremos hacer lo que antes pues, podíamos haber hecho o, que, o lo que nunca hemos, hemos podido hacer eh, con facilidad. Por eso, el colectivo de personas con movilidad reducida tiene un peso muy importante en esta lucha porque son personas que aprovechan los recursos que habitualmente eh, las personas que podemos desplazarnos con, con, con tranquilidad, que los baches... ...no nos afecta, aquí se encima de una tapa que está ahí molestando... ...pero apenas nada, en cambio cuando en un paseo acompañé a Joaquín... ...madre mía, era una tortura, eh, los desniveles de las calles, los baches, todo... ...y pensé yo, y esto él lo padece a diario, ¿no? Entonces, que es importante el colectivo de movilidad reducida... ...pero no porque eh, haya que darle esa oportunidad... ...sino porque aprovechan más las oportunidades... ...que las personas que podemos desplazarnos con tranquilidad... Paco. Bueno, de la idea que viene, de, yo tengo un cine que algunos conocen era de verde, que se aguantaba no, con, con una... que era, lo que tiene para verlo es así, te daba las vueltas y la pantalla se veía el Mickey Mouse y lo que sea. La <risas> lámpara era de Tinezin, pequeño hijo. Vamos, que se le pegaba fuego porque ya no tenía ni, la, ni el cable. Pero bueno, pero aquí sí podemos, escuchando la juventud, extraer aquí y hacer unos eh, ver, ver películas, como antes se hacían las pantallas eh, bajando el puente. Y aquí cinco minutos, tampoco más tiempo, porque no habría que perder el hablar uno detrás de otro y proyectar, con permiso del ayuntamiento, cinco minutos de videoclips, de, de, de pequeñas series, pequeños. Mmm, Gesto lo que sea en el cual se puede proyectar en la pantalla de aquí de, del cine y a lo mejor pues, podemos traer a, a la juventud que serían realmente a lo mejor los que están haciendo ese tipo de, de cortometrajes y sería un nuevo incentivo para, para venir y el colectivo aquí a, a, al cine res, o sea, el cine res vivo, es proyectar en la pantalla detrás alguna película, un corto de cinco o 2 minutos o tres minutos que, que se impacta a lo mejor. No vas a impactar, pero jugando con eso se pueden conseguir grandes logros y traer, por supuesto, a la juventud y, y más gente. Hacer proyecciones, ahora que ha venido buen tiempo, y si llueve, pues no se proyecta o lo que sea, pero no sé los elementos que necesite, yo me atrevo a traer el mío, si le va a pegar fuego, está claro. <risa> pero de eso se trata, el mío es mi y da dos rayos, se menea dos, dos tíos nada más, y no sé si funcionaría, pero bueno, la imagen y la idea es lo que se trata, de, de apoyar. Hacer proyecciones en de, pantalla de dos minutos, tres minutos, lo suficiente para que estemos entretenidos y que no sea la, la labor más amena y que sumemos. Pues, bueno pues to, tomamos nota de la sugerencia de, de Paco. Sí, ven para acá. ¿Tu nombre? Eh, bueno, yo me llamo José, soy estudiante de cine, de ¡Oh, comunicación y yeah! usual. Eh, la verdad es que. Pasaba por aquí. La verdad es que he pasado por aquí y que me ha llamado mucho la atención porque creo que son iniciativas muy importantes. Creo que en las ciudades hay muy pocos espacios donde se puedan ver, donde los reales habitantes de esas ciudades ¿no? puedan tener ese acercamiento con el cine. Creo que hacen falta muchos espacios porque los espacios que tenemos ahora mismo son totalmente capitalistas, que van gestionados por las distribuidoras. No dejan entrada ni salida muchas veces a las grandes películas, por ejemplo, de los Goya, del cine español. Alguna o alguno ha podido ver alguna de estas películas en el cine es eh, bastante complejo, porque no queda espacio en la cartelera muchas veces para ellas tampoco. Entonces creo que estas grandes salas, además hay muchos ejemplos de otras ciudades donde estas salas, si se ponen en, en buena gestión y en buenas manos, funcionan, porque la cultura siempre funciona y además tiene que ser accesible para todos y para todas y para todos desde mi punto de vista. Y, y es que al final es dejar morir algo que si no se hace ahora, muy posiblemente a lo mejor después no se puede hacer o no vaya a haber intención de hacerlo. El cine tiene que vivir, eh, las personas que trabajamos en el cine y que estudiamos cine también tenemos que vivir y queremos que la historia llegue a las máximas personas posible y de eso va el cine y la cultura de diversidad, de empatía, de sostenibilidad. Y bueno, no sé, estoy un poco nervioso porque esta sala también para mí es como que también, eh, pues no sé, que haya salas donde se puedan ver las películas en versión original, que Murcia muchas veces está carente de ello, no sé, creo que es un acercamiento, todo lo que habéis dicho, no me quiero repetir, está muy, muy, muy bien dicho, creo que son cosas necesarias y que me parece maravilloso lo que estáis haciendo y de verdad, muchísimo ánimo, esto es súper importante y hay que cuidarlo muchísimo y ahora que hay, se supone, un cambio político, y de ideología en la ciudad no entiendo cómo puede dejar morir Un, algo que es patrimonial de la propia ciudad, porque esto ya es patrimonio nuestro, ¿no? de, de todas y todos los murcianos, así que, que nada, que me parece maravillosa esta iniciativa y que, bueno, gracias por dejarme vos en esto Bueno, pues Mira yo me lo llevo a mi casa, lo adopto. Espera, un segundo, que venga para acá, un momento. ¿Eh? Que venga para acá. Mira, no, no, no, ahora. ¿Jose, no? ¿Ha dicho? Ven para acá, ven. No, no, pero espera, espera, espera, espérate, espérate, espérate. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. mira. Eh, te paso esta foto y la publica yo con el hashtag Yo soy de CineRex. Eh, sí, claro. ¿Te parece bien? Y luego, mira, también con el cartel te hacemos una foto. ¿Cómo te llamas? José. Yo me llamo José. José, venga. Venga, vamos a hacerle foto, luego se la enviamos. Otro más por la cárcel. <risa> Otro más por ah, si no hace reír, la foto sale movida. Pues lo guapo que es. Uy, qué... <risa> <risa> eh, ahora sí, ahí. Hay... Venga, ya está, ya está. Ya lo tiene. Bueno, estamos en directo aquí y ya sabéis que esto es. Tenemos un futuro de director, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, oye, aquí José. Pues mira, José, estamos en directo aquí en... Bueno, en Twitter y demás, en... Cecilio Sean. Mándame un, un mensaje directo o algo, ¿vale? Mira, ahí lo tiene, ahí lo tiene, Mándame un mensaje directo, lo que sea, y luego le enviamos la imagen. El Carmen que le está diciendo a José que comparta con toda la gente. Tú que lo estás viendo, comparte... Yo soy de Cine Rex. hashtag soy de qué? Ah, también, que lo... Ah, venga, mira. ...vamos a ver... también los micrófonos... ...lo que pasa es que... ...se voy a escuchar mejor... ...mira... ...ven por aquí... ...sí... ...mira José también... ...otra cosa... ...mira... ...a ver si... ...si ...si, si, si no otro día... ...es de hacer un vídeo... ...hoy o, o otro día... Aquí pasa ...que pasa aquí esta gente... Eh, ...por... ...por, por son activistas... ...si no serían pasivistas... ...claro... Eh, ...Carmen... ...atenta camarógrafa... ...atenta a lo que pasa aquí... ...hacer un vídeo... Eh, de, haciendo un alegato de por qué quieres que el cine se, se reabra Y acabar con la frase Yo soy de cine Hacer una pausa dramática De Cine Rex vale. ¿Sí? Eh, ¿Te parece? Sí. Venga, pues vamos vamos a hacer aquí Venga. ¿Sabes que, que pena, Gente, ahora silencio, silencio Silencio se rueda Y se ruega Pero hago el, por lo que he dicho, ¿no? Sí, pero haces un, un, un alegato Mirando la, aquí a la cámara Aquí o ahí Aquí Aquí. Y entonces luego te vas a el vídeo y lo publicas tú en tu red o, o si quieres lo, lo publicamos en nuestro perfil. Ya sabes, acabas con Yo Soy de Cine, pausa y dramática de CineRex. Bueno, creo que tenemos que luchar entre todas, todos y todos por salvar este cine. Esto es patrimonio de, cultural de la región de Murcia. ...no solamente ni siquiera para las propias personas que viven en Murcia... ...sino para el resto de, de, de municipios... ...creo que hay que tener en cuenta esto... ...hay que luchar por, por los valores del cine... ...por la diversidad, por la cultura... ...por el patrimonio que hemos heredado... heredado ...y que bueno, que ojalá eh, esto se salve... ...y que se tenga en cuenta y que reproduzca cine español... ...cine murciano, eh, cine que no hay en las grandes distribuidoras ...así que nada... Eh, yo soy de cine, de Cine Rex. Bueno, muchísimas gracias por darme la ya José, muchas gracias. ¿Puedes animar a la gente a que haga lo mismo? Gracias. Bueno, pues. Sí, también. Sí, sí. Apunto. Espera, espérate, aunque, aunque, aunque es público, pero te lo pongo aquí, ¿vale? El día 9 a y nos juntamos Y bueno, está ahí también en la, en la tarjeta, llévatelo por si acaso. Ahí está todo, y me contestas por Instagram. Vale, bueno, a ver, Antonio, ya ves que esto, ahora estamos, ahora estamos como quien sale del cine y se, y se monta aquí el corrillo en la puerta. Eh, mira, enfoca a Paco ahí con, con, con Joaquín. Carmen, enfoca, no, o sea, muestra a Paco. A encuadra ya Paco con, con Joaquín en esa conversación que están teniendo tan interesante eh, en estos momentos, porque esta final también, Antonia, es un punto de encuentro. Aquí es eh, que estamos teniendo... Además de verdad, ¿verdad? Además de verdad, yo yo he hecho de menos, eh, eh, os recuerdo to to todas la la la las dos semanas que... Os recuerdo a todos y estoy deseando de venir y, ver, y veros a todos y, y ver esto como marcha y ver que, que vamos a ganar, que lo vamos a conseguir, que vamos a, a, a mentalizar a, a nuestras autoridades y a nuestro alcalde y que, y que esto se va a conseguir. Agarra un momento el micrófono, agárralo un momento, espérate. no había dicho las conexiones de los huevos y el hay que hacer la cosa Antonio, le hemos dejado aquí un micrófono. Sí, pues yo creo que también, eh, ya que le hemos dado la chapa a José, aquí diciendo que, que aporte, pues le hemos dado la chapa claro, del claro. CineRex. ¿eh? Le hemos dado una, una, una chapica, ¿vale? Bueno, eh, aquí luego pues pondré ahí tu dinero a, para la caja de resistencia. ¿Eh? ...porque si regalamos todas las chapas no hay caja de resistencia... ...entonces ese dinero lo pongo yo... ¿eh? Yo, ya me, ...yo ya me he llevado 12 para... ...¿qué dices? Para, ...para venderla a ver lo que saco... ...muy bien, para ver. ...sí porque luego también lo que nos dice la gente... ...es que hagamos muchos carteles... ...como los carteles que estaban por aquí... ...que antes... Eh, ...un cartel amarillo, un cartel... ...rojo... Eh, ...espera... sujeta un momento... Decía, un, un cartel amarillo, rojo, los, los carteles violeta, que están teniendo pues bastante repercusión y la gente incluso los quiere para ponerlos en, en su casa, en el coche. Son son bonitos, ¿verdad? Son muy bonitos. Pero claro, lo que pasa es que los carteles son, valen un ojico de la cara y tenemos poco ojo y poca cara. Entonces, a ver si la caja de resistencia va aumentando y se va haciendo. Se va aumentando y podemos hacer más cosas. Sí, porque esto, Joaquín, también con toda la. ...iconografía que está, que está viendo esto también ayuda, ¿no? a, a crear, un, implantar este movimiento sociocultural. La imagen es muy importante y hablando de cine, pues mucho más, porque eh, sin la imagen no habría cine, o sea, sin, sin el sonido existió el cine. Entonces había alguien con, con, con, con un instrumento musical, con un piano que acompañaba la película. ...pero lo importante era la imagen... ...es, es primordial en el cine. Pues aquí es, yo creo que... ...con todos estos carteles... ...que ahora mismo están sujetando ahí... lo vemos a Angelita... ...pero que ese es, es en este caso... Eh, eh, ...el, digamos... Eh, ...el logo de... ...de, de Cine Res Vivo... ...pero luego hay... ...otros, otros carteles... ...que... ...generan al final esa iconografía... ...que aporta una identidad tan importante ¿no? para toda la lucha. Efectivamente es una identidad muy importante y aparte de que al no ser una sola imagen, sino ser múltiple, pues multiplica muchísimo más eh, el impacto. Sí, sí. Bueno, pues... Vamos a ver, Agustín. Agustín, aunque estamos en directo, todavía, vente por aquí. A ver, ¿algo que tengamos que, que decir antes de conectar, antes de irnos? Tú quieres comentar algo, por favor. Bueno, tú la, la, la Angelita, y la gente me está viendo, comparte, difunde. Digo, ay, ay, eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué quería Angelita decir? tiene que, que dice que pide la, la palabra para ser la última. Algo la verdad, más que haya que comentar. Cosas no, pues, sí, que sí, la pequeña. Hola, de nuevo. No, porque estamos hablando aquí ahora un poco de récord, por así decirlo, pues de la, digamos, de las carencias de. En cuanto a apoyos eh, o siquiera sea pronunciamientos de diferentes instancias, ya sean propiamente del mundo de la cultura y más específicamente del cine. Ya sabemos las instituciones que hay aquí en Murcia, fundamentalmente la filmoteca o las facultades, de, las facultades donde se usan estudios de, de audiovisual, pero también de, de, de, de entidades públicas y privadas, por ejemplo, de servicios sociales. Decir, adolecemos, ya lo hemos dicho muchas veces aquí. ...adolecemos de esos apoyos, siquiera sea de, pro, de pronunciamientos o presencia. Hoy, en el ámbito propiamente de la cultura, yo he visto una noticia... ...en, la, en la, el informativo territorial de aquí, de Televisión Española... ...de que Cinemur, que es una asociación de profesionales de la cinematografía... ...y artes audiovisuales, pues ha hecho, no sé si es un convenio... ...o que se ha adherido, se ha asociado con la Frem, pues para hacer cosas... Por ejemplo, ese tipo de instituciones, Cinemun, se, pues, se echa en falta, se echa en falta que no digan nada, ya no solamente es que vengan aquí y nos arropen, sino que simplemente se pronuncien sobre el cine es que es un patrimonio de todos los murcianos. Yo no conozco, no sé quiénes dirigen esta asociación, Cinemun, no sé, ni me voy a meter con ellos en lo que hacen o dejan de hacer, pero en este sentido sí eh, me veo facultado para decirlo. yo. Que algo he tenido que ver con este sector en otros tiempos, pues quiero decir que me gustaría y que hecho en falta eso, precisamente apoyos y pronunciamientos hacia este cine. Es que estamos hablando, lo que hemos dicho antes, que ha tenido que ser un señor que se llama León Siminiani, que efectivamente tiene vínculos afectivos con Murcia, incluso arraigo ya familiar, pero que se fue hace años de aquí, que es cántabro y que vive en Santander, que ha tenido que ser él el que ponga aquí, digamos, en el foco. ...a nivel de todo el Estado, el cine res... ...cuando aquí hay más personas, y más gente dedicada... ...específicamente al cine... ...y a la cultura, digamos, y a las artes en general... ...y salvo raras excepciones... ...nada de nada, es decir, pues, lo estamos viendo cada 15 días... Y, ...y el resto de la semana... ...no voy a reiterarme más en esto, pero simplemente... ...que les echa en falta... En, a, diferentes, ...a diferentes niveles... ...apoyos y pronunciamientos. nada más. Gracias Agustín. A ver, Angelita... ...que también quería comentar algo... ...a ver... ...yo, yo me tengo ir también... ...¿sí? ...pero te... cojo yo? ...es sí. que me viene a hace unos cuartos... ...hola, mira este es un mensaje... ...¿qué? ...este es un mensaje... ...no, no, lo que tú quieras... Estamos ...yo quiero darle un mensaje... ...a todas las personas con discapacidad... ...y que son de nuestro gremio... ...aunque ya no se podría decir... ...ni colectivo ni gremio... ...están demasiado dispersados... ...¿por qué? hoy felizmente pasean por las calles con sus rampas con sus locales adaptados o casi todos y no piensan que eso ha costado a los que estamos o sea a los que somos mayores años detrás de las asociaciones y detrás de los gobiernos para luchar que eso ya están y hoy están cómodamente delante de su de su móvil, de su pantalla, pero no saben que casi todo lo que ellos están pasando ahora, eso ya está hecho porque lo han hecho otros. Entonces, es una sociedad de confort que ellos, como no lo han vivido, hoy no están aquí. Ni tienen tampoco la conciencia lo suficientemente despierta para valorar lo que tienen. Porque lo que tienen ha costado mucho esfuerzo, muchísimo, y vida a todos los que han estado como ellos y desde pequeños luchando porque hemos sido los conejillos de India de gobiernos médicos y demás gente. Y hemos tenido que abrirnos paso en el mundo para decir ¡Eh! Somos humanos y si estamos aquí por algo será. Entonces, si nos quieren arrinconar porque ahora mismo Señoras asociaciones, señoras y señores, están aquí por nosotros, por los que tienen la necesidad y la debilidad, pero están todos centrados en los presupuestos europeos que se reparten muy dignamente todo. Todo aquel que presente un proyecto de cortar césped, cuando en mentira no hay césped que cortar, sino ladrones que echar, entonces ponen el cazo. Y nosotros los tontos, los, los, los jóvenes que no han valorado todo ese esfuerzo, están adormilados. Ah, sí, yo me voy al cine de la condomina a verlo. Pero tonta de Si dentro de tres días no puedes salir a la calle con un dolor de cuello que tienes que no puedes. ¡Lucha! No lo sabes. ¡Qué pena más grande! Entonces lo que no queremos es... No que haya igualdad, que eso ya es una utopía. Queremos limar diferencias. ¡No nos diferenciéis tanto! Ahora tanto silencio al señor alcalde, ahora tanto silencio a las asociaciones, con tantas citas como hemos mandado. ¿Esos presupuestos dónde están? ¿Ese dinero dónde está? Y pidiéndole a los padres de todas esas personas, jóvenes, niños, espina bífida, espina de no sé qué, esclerosis y muchísimas. hay 32! Y me podéis tachar de ignorante. Vale, muy bien. Pero estoy en el fondo de la verdad. Y si teníamos el placer, el placer o la dignidad de salir a nuestra ciudad, pasear por ella e ir a un cine a ver una pantalla grande y, sobre todo, la relación social. Porque si tú ibas al cine, no ibas solo con tus amigas, con tu familia, con alguien. Qué hermoso estar ahí una hora al lado de alguien compartiendo una película, oliendo, ser humano, oliendo las palomitas de maíz. ¿Por qué quitarnos todo eso? Pues jóvenes de ahora que aquí no no, os no dejáis ver. Y sin embargo todo eso sí lo queréis, lo queréis en igualdad a todos. ¿Qué queréis en igualdad? Buscar una novia guapa, rica. Pero bueno, ¿habéis luchado algo? Si os lo han dado todo hecho y eso no es lo que queremos ahora. Después de la pandemia, no han ido quitando derecho y derecho y derecho. Queremos un cine. Murcia, queremos el cine. No hay otro. Se va a destacar Murcia en toda España de haberle prohibido el cine a todas las personas que tienen una discapacidad física aumentarlo o de lo que sea, pues qué guapos que vamos a hacer, ¿verdad? ¡Ánimo! Que todo nos cuesta y el que quiere algo, tiene que trabajarlo. Eso, si no lo sabéis ahora, ya os enteraréis. Buenas noches a todos. ¡Cinebec Vivo! ¡Oh, amigo! ¡Cinebec Vivo! Vivo! vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Oh, no puedo Gracias, Angelita. No, esto... ¿Qué dices? ¿Que sacas de verdad? ¿Manda donde sea ya. ¿Que, ¿Que? ¿Que? ¿Que? ¿Que saca de, de verdad en todas las redes, ha dicho? En todas. Está dirigido a toda la ciudad. Pues ahí lo vamos a difundir, Angelita. Y no tengo... Y, y no hay nada de tapar. Es que una cosa tan simple, tiene ese silencio tan secreto por parte de todas las asociaciones. ¿Qué pasa? ¿Que el caso ya lo tenéis lleno? ¡Muy bien! A costa nuestro, ¿eh? ¡Oh! Es para poner eh, las aceras mejor para ella, sí. Rompiendo las nuevas para abrir dos ladrillos más adelante. Pues eso no está bien. Y lo vemos, no somos tontos. Cojos sí, pero tontos no. Bien, pues, Angelita. ¿Y es el problema? Depender del dinero público... Para las aso asociaciones privadas. Por lo menos ¿No? Por lo menos no, si es simplemente que, que, que apoyo lo que tú dices. Solamente te ha faltado poner nombre y apellido, pero ya. lo demás lo has dicho perfectamente. Pero vamos, que si tengo que en los pocos, no te vayas <risa> aquí. No, no, sí, que está clarísimo. Escucha, si me, si me llevas a la cárcel, mira, me dan desayuno, comida y cena, y no tengo que hacerla. Y encima vemos cómo están desadaptadas eh, también cárcel, los, eso, eso, los claro, centros claro, penitenciarios. <risa> que a lo mejor no me dejan de entrar porque no que no me deje sino que no pueda por escalones bien pues, pues nada. Angelita, Agustín, algo más que comentar antes de nada, no cerrar no queda... bueno, bueno pues estamos eso. en ello, estamos trabajando eso, para ver para mejorar las acciones nuestras pero bueno, cuando se vayan concretando cosas pues si las iremos anunciando de momento están hay el proceso, ¿no? Cuando se consolide algo, hay algo ya consolidado, lo hablaremos, lo podremos aquí presentar. Bien, pues aquí acabamos esta concentración por un cine Rex vivo, ya sabes, comparte, comenta, difunde, utiliza el hashtag almohadilla, yo soy de Cine Rex y aquí en 15 días, el próximo 9 de marzo, a las 7 y media en la puerta del Cine Rex. La gente somos los medios, es decir, sea una abrasada. Bueno, pues